tostadora, ¿tostadora? Sí, no, ver. No, ¿tostadora? No, no. <risa> no te imaginas en dónde estaba hace rato <risa> sí ya lo vi What? me escucho oh. yo o sea me escucho Bye. Hola a todos, Youtube muy buenas, como saben yo soy Escortex2521 y estoy en la compañía de Boshino Hola Y vamos a aventarnos unas cuantas partidas de Brine a ver qué tal ¿Qué tal nos va, a ver qué tanto, qué tantas veces morimos, cuántas veces nos ataca el señor Lag y pues a ver cuántas carcajadas nos logra sacar el día de hoy <risa> Mientras tanto... No entraste en la partida sí me está pareciendo apenas cargando paquetes ahora sí es que ya sabes que tengo una computadora muy lenta sí sí sí a oh, vamos a ver cuántas vamos a ver cuántas veces te voy a ganar una una, una. <ríe> y contando No puede ser es que necesito algo es que es la laptop claro con dos dos herramientas hacer que okay magia? <risa> vale. Uh, bien. manza skin me tocó. Mansa skin. Es... No entiendo. Espérate que me paso con vos. ¡Genial! Uh, va. <risa> Ay, y, y qué grato. Ahí está, ¿Con ahí estoy centro? con vos, importante. sí lo que me pasó allá atrás es increíble vale ay no le di por el lag estoy escondido el Brian se conectó yo lo conozco el Brian nivel 51 no puede ser es que no puede ser el lag ah, ah. ¡Mansaira nada! te dio en la frente lo vi todo Hay que grabar este forma estar no puede ser no puede ser yo estoy capturando ¡Está vía! no, no. como 6 de vida el Brian vas para abajo si sí. y alguien se le atizó el arma y ¡Oh! justamente fue ahí muerto el Brian, yo no puedo bajar porque ¡Toma! ¡Hola! <risa> Montando arriba de una... ¡No! no sé Un arte invertido Un arte... bueno Un arte loca Una arte de cabeza. ¡Oh! ¡Vidi lo vi! ¡Double kill! Cuatro... Cuatro balas Cuidado, no, cuidado. ¡Está, está adentro, está adentro! ¡Vete, ja. <risa> déjame el ¡Déjame el arma <risa> ¡Ahí está! No, ¡Bien, tengo más! ¡Yo tengo esta! ¡Pero la tengo con este... ¿no? ¡Vale! No, está, ¡Está arriba de la si no lo sabe, ¿no? <risa> <risa> los pibes aquí! ¡Que no los ha abusado! ¿Los ha en serio! <risa> no, ¿en serio está... ¡Ah, ya! recibe. Sí, Estaba ¡Estábamos peleando! ¡Está un poco de cubrisa Cuidado ¿Qué dice? Cuidado Dos Dos Toma Cuidado ahí abajo Ay no puedo no puedo Ahí está <ríe> no Si sé te sucede? enseñé la otra vez Ahora lo reportamos si no puedo No. Es que la, lo siento mm. ah, Está montado arriba de la te invertida y lo mato yo ah, no, ah, no, no puede me porque yo estoy aquí arriba Bueno sí, espera espera De hecho desde ese yo... rato me montó ahí Ahí sigue ¿Sigue ahí? Sí Vale, ya me mató Está abajo Ahí sí Ah, a los dos Adiós Vale sí, vamos. Yo sí. nunca entiendo ¿no? por qué Ah Uy, los dos están allá arriba. Y sí, los veo. ¡Oh! Por... Y se mató atrasca O oh, no sé qué pasó. Después lo veré. <ríe> Mira, ahí está ahí no. la cisterna. ¿Ya lo dije. No. ¡Ah! otra. No me empujes. Los gritos son medio femeninos. ¿eh? <ríe> <tifuteste> oh, oh, oh, el este otra vez haciendo el buff ah, No pueden, pueden hacer que pueden No tampoco. Puede? Puede? No, no oh, oh, oh. No La no. justo en el claymore, no puede ser. Vale. Este que puedes eso. Uh, uh, oh, hay otro y otro. Y no tengo ¿Dónde está? Ahí. voy a pegar arriba yo ahora sí me muero. no, no, se me atajó no, ya lo dejo vale, está abajo, no está abajo, está abajo, está abajo puedo dar ah, espera oh no, no, ya. Se no, Se atajó. ¡No! ¡Oh! ¡Qué cambio! ¡Toma! ¿Dónde ibas? ¡Uy! Uh. ¡Me puse a campear! ¡No! Debe estar aquí. ¡No me ¡No! no. ¡No! ¿Tiene... ¡Se tiene trampol! No puede ser! ¡No puse! No, no. ¡Eso! ¡Sigue disfrutando! ¡Sigue disfrutando! ¡Uy! Uh, ¡No me caigan! ¡Uy! ¡Uh! Está abajo, ¡Está abajo! Me mato ¡Va por arriba ah. o no! Y Bien, iba. completé la misión al primer paso ¿Viste? Tienen como varios pasos ¿Eh? ¿Eh? ¡Aventé una granada y no se lanzó! ¿Qué fue eso? ¡Miradlo! Ese tiene colmillo de león ¿no? ¿Quién sabe qué es? Yo sé que tú puedes notarlo ¿Eso? No ¿Qué? Ah, sí, ahora sí. Está ahí arriba. Pero... Está arriba. No, <ríe> no, no, no, no. Uy. Y me mata a mí. No. Bueno. Es que es increíble lo que me pasa. Estamos bien. ¿Me no puedo creer? Cambié tres veces la arma. Porque me quedé sin bala. <ríe> Vamos los dos para abajo, tiene uno, se hace la doble vale, vamos por el... Voy por el medio ¡Eh! ¡Qué hace No, no pasa Parece ser el la. Tengo 147 de Y ellos los dos tienen 187 no, Se ha he hecho encima del no. Brian y luego no... ¡Oh, esto es un poco más reñido! Esto se ve un poco más reñido. Eso, ¡No! ¡Maldiga, madre! ¿Qué? ¿Cómo? escapó de mis manos el Brian? ¡Oh! ¡Oh! El ¡Por pues es serio... la triste! Matarte... Le voy a poner. Bueno. ¿Salud qué es ese Tani? Pantalón. ¿Qué? Es que si se llama es el telón. Aquí puede entrar. Si, si sí, se llama el Este sí, sí, es un tipo de ¿Qué? Pero no. Lo bloqueé bien. Otra vez me mató por bracket. Es que estoy alto no ja. eso. eso no Que no. Viste que cambiaron el chat Ah sí ahora puedes hablar entre tu eso... Bueno de hecho todavía No, no todavía sí. por eso... siempre bien Siempre se bien Siempre bien y justamente el de mi especial. Siempre se podía, pero tenías que apretar tap. Vale, está ahí. No, no, está ahí. Sí, está ahí. No, no, oh, no. El Brian te mató. Ahí... Brian se mató y después te ¿toma? Toma. Ah, ¿Qué, qué ¿Dónde Toma. es eso? eso? ¡Wow! Nooo. Oh. Sigue de campeón ahí el asqueroso del Brian. Vale. Ah, no, Nos no. <risa> <risa> están campeando los tres. Técalo. Y van a... van a venir a nuestro spawn. Por acá abajo. ¿Viste, te Buena. Miren, por, el por asqueroso. Espérate, no vayamos por los dos Vale, yo voy por la cima Oh Veo ahí No, la granada El Brian está aquí El Brian estaba aquí También el Daphne Pero es un Cyborg oh. Que no me agarra. No No, no Tenía la el cuchillo normal la... Bueno, ya está el GG Ya estamos perdidos no, ya está mal. Ya nos están dando crack está, está, está abajo, está, abajo. No lo no, creo. No, no. Oh, no se puede, no, no. Espérate. Voy traerlo. Yo, yo, yo captur. No, ya está, ya. No. No está abajo. El pantamán. ¡Mato el pandamán! ¡Oh! ¡Qué cambio de arma es. Usted perdió tres puntos de calificación. ¡Oh! ¡Llamado! <risa> <risa> Por son tres. Siempre cuando ganas son diez. ¡Nea! ¡Cochino! <risa> No sé... No sé qué es Nea, aunque bueno. Cochino. Vale. Oh, ¿sí? Sigo con la duda. Pues, Nea. No Ah, no puedo hacer. What? le dieron a mi Playbox ¿Por qué? O si no, ¿por qué? Soy yo. Viste tú. Por sí. Me da risa cuando grabo esto porque... Por esto. Porque atravieso los... ¿Por qué? de Uy, el Brian cayó en mi trampa. Se Ah, pensaste que me iba. Uy, rayate, sí, rayate. Oh, oh, qué... oh, el bochino se cargó al Brian. Sabes que no voy a salir, ¿verdad? Es que ese tipo lo que trae. No cómo hacerle frente. No. ¿Eh? ¿Cómo? Es que el Brian lo sé lo que trae. No cómo hacerle frente. No, no, no. No. No. No. ¿Qué gritos por favor el bryan el Brian y la mamá de Brian? y la jackie ese es, es argentino seguro el bryan ah bueno porque por es el que cuando ah. la vez pasada que, que grabé una partida como? Eh, la vez pasada que, que me Directo, si yo estaba grabando Siempre, siempre llevaba yo la... El primer lugar Y ahora que... que ¿cómo? A ver, sí, cuando yo grabo ah Había mucha gente no, Siempre... Se corta el auto Cuando, <risa> cuando, yo, <risa> cuando yo grabo Siempre llevas el primer, lugar, ¿no? el primer lugar Cuando yo no grabo Siempre llevo yo en primer lugar y bueno, ya, en primer lugar, te suscriptores oh no sigo, uh, ya se me nah. eh, no sé por qué va sigo, no sigo, no no no no estaba primero feliz oh uh. Se me atascó, en serio. Le iba a matar y se me ataca. No ya, ya conseguí el segundo paso de, de la misión. ¿Sí? ¿Sí? ¿Nueve? ¿En serio? ¿Has matado solo nueve? Solo nueve con el arma wow. Es que yo la estoy usando ahora Uy, que te voy falta. Yo a dije. Ay, me empiezo con qué? Este? No, la granada esa Uy, uh, compote Ah, no sé cómo no lo mate pan, pan, pan. Bueno. Ana, por lo menos ya Estaría realizada una de... ¿Y estos bloques? ¿Eh? No! ¿Cómo? ¿Y estos bloques? Ah, tú los pusiste me imagino Ah, <risa> sí! <risa> bueno Y voy a seguir No, no, los no, te... y me cae, te... me... Fui yo, me no, Voy no, no, no, no, no saqué ni ninguno, ni uno, ni los. Bueno, bueno, bueno. Ah, y tú los mataste, mataste al último. Fuiste la cabeza de la cadena. Oh, ahí sí. me ataque. Oh, este seguro, manito. Okay. Algo que no ha matado ninguno, no ha muerto ni una sola vez. Gracias porque justo saltó el y, y el otro se puso ahí justo como para que lo mate. No, oh, espera, falta yo Dispárame. Ahí está. <risa> no, no me hiciste ni un punto de vida. <risa> no, no, me mata no, ah, mata. no, me mata. Ah <risa> Apenas a lo mejor, a... Apenas voy poniendo el Playmore y... ¿Cómo? Apenas estoy poniendo el Claymore y justamente me caí en la nube a... Ah, a quién? a ah, Alexis, sí, al último Estás penúltimo, yo estoy tercero ¿Dispone en tu pantalla? Es que yo no lo vi No, en mi pantalla no disparaste Bueno, mira si sí. ¿Tienes la... la? Si, sí, bastante Tengo la... Que se me embose, sí. Este es el techo No tengo balas No, vale, vale, gracias El Brian me acaba de matar con su oh, oh. Che Volvió a matar a... Me sacaron un montón de vidas ¿Sí? Estaba primero Feliz Oh, oh casi, Pero no Sí, macha grande Eh... Armas rescatas Eh, recargo Eh, me bajo Rápido ¡Rápido! No. Una vez... Una vez se me atacó el arma dos veces Seguidas Seguidas, sí peor. ¡No! no. Si me atasco. ¡Ah! Cuando se te atasca tienes que cambiar el. Che, el primero lleva 1300 de pin. Ya le bajó. Cuando se te atasca te tienes que cambiar, ¿verdad? O sea, no, ríe, se ríe. Ríe. no te creo que haya disparado como 500 700 balas y que esas balas no habías acertado en uno solo. <ríe> no, si has matado a tres, me no ha No sé si es el lag o es que mis balas eran de salva, pero bueno. ¿De eh, ¿Nos aventamos otra? ¿Cómo? ¿Nos aventamos a otra partida? Sí. Todos contra todos, no. no bueno, Sí. Es Una vez más todos contra todos. Igual de todos, yo tengo la peor conexión. Pero eres al que menos se le nota. Ah, bueno, es que lo mío no es mala conexión no es más. Ahora, ahora. No, que... no, está, bueno. ¿No te imaginas en dónde está ahora, si sí, ya lo vi me escucho <risa> yo ya, me me <risa> <¿Qué pasó? Vale. risa> ahora, ahora, ahora, vale ahora, ahora, suerte ya está, me voy a, a me no. Oh, oh, ese grande, Epic Wheel, con la... Ay, se me atoró. Está primero, de momento. De momento. Si sí, falta, tiene que actual. es un. Hace rato también estaba jugando y estaba un tipo que se llamaba Cabezona ¿Cómo? Cabezona, así parecía ¿A qué se refiere? No sé Bueno, si es que la muerte voy a no, ¡Oh! vos no. Oh. ¡Eh! ¡Pero si yo estoy en mi bala! 10 de vida me dejaste Hombre, esa granada casi me da, pero no me dio ¡No! A medio kilómetro de distancia de darme Pero no me dio ¡Oh, estuvo balaz. Alejandro Cortés está jugando ahora Maravilla jugando? ¿Male? No sé, me apareció la notificación de otro amigo Sí, no puede ser, estoy jugando muy mal ah, ah, no. Parece que sí me voy a cambiar el arma No. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? What? Buena granada. ¿Qué si es? está vestido de.? ¿El Brian, ya viste cuál es el traje del Brian? No. Oh, el Brian, cayó en no, el no. El Brian pero tiene no, un traje. No, no, no. Tiene un traje algo así más o menos parecido a.. What? ¿Se lo ah, pero... Yo también lo tengo. ¿En este. serio? ¿Cuál es? Este creo. No sé dónde está Perra, <risa> perra Ok Jaja <risa> ¿Cierra <risa> actual No sé dónde está Está, ¿Está campeando el cierre actual este Yo? No, yo estoy No, cierre actual Ah sí. está Cerca del Sí, está campeando ¡No, maldito! ¡No! Tengo que cargar, tarda mucho y cargaré ¡No, si sí le di! Che, ¿dónde estás? Así que... ¿Dónde, dónde estás tú? En la izquierda, en todo Ah, vale, yo estoy en la derecha <ríe> eh... Esa granada Sí, aquí estoy Esa, sí. esa, esa... Ah, este soy yo no, cierra el pato No, no No, no. Estoy jugando a Tengo 300 de ping ¿Qué haces? No, oh, estoy muy campeando Sí, ya. estoy lo... ¿Nivel? Nivel 42 y está campeando sí. Gracias a... Acá hay mucha gente Acá hay mucha gente con buena conexión No me gusta eso No me gusta no. En serio no puedo creer. Mira, apretá el tap. Uh -huh. No, no, no, no. no. 240, ah, 242 se pintan. Yo sí. Y el reto no. Todos amarillitos. Menos yo. No. Oh sí. Yo también estoy amarillo. 107. Que soy el único rojito. 22 de vida. me parece que me va a cambiar el arma sí, no, no sí. por una que ya tengo al máximo oh, que sal <risa> que, que sal para vos no no sí, Oh, sí. a 0 a 3 vida me quedé no puedo creerlo bueno vamos a mejorar esta ¿Viste el traje que te.? ¿Este es el traje que tenés? No, no sé dónde estás Estoy en la izquierda. ¿Talquín? Al final. Yo también, con el Brian. Ese, ese traje lo viste? Eh, no. ¿Dónde estás? Yo estoy el que el vos. esperate, el que vos tenés, me decís. El de.. ¡No! traje de Bryan es más así como es? Como el traje de Robocop. No es como un traje de soldado de del desierto así. <risa> ah no ya sé cuál es es el... es como de pandillero no es como de Robocop. ¿En serio? Mi... Sí. Maldito que se va a arrastrar no! me mató con cuchillos cuchillo asqueroso! ¡El sí, carambi! Yo sé cómo conseguir ese cuchillo ¿Tienes ese cuchillo? No, ojalá Hay que comprarlo ¡Cuidado, uh. cuidado! No. Oh cuchillo, carambito! El que justo sí. me agarró por las escaleras. Sí, a mí también me agarró en las escaleras. Oh, ¿y esa granada? Sabías que si apretas el shift vas más rápido. Sí, es como corro yo siempre. No. Sí. ¿Qué arma lleva? Ah, ¿por qué lleva eso? Eh, no sé, la aparte para hacer el ogro, como la tengo muy baja, y para hacer el ogro, joder. Es la tos. ¿La tos? Sí. La tos. Buen chiste, jaja. Vale. La tos 32 creo que es. Ay. ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Conseguiste la col Sí. casi oh. oh, la triple, triple, triple, la triple, triple, triple. combo Lo bueno es que me quité. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar. Ya se me ha que se video. Hasta aquí. Sí, hasta aquí ya, porque ya no quiero jugar con lag like y porque ya va a durar muchísimo el video. Así que si te gustó el video, pues dale like. Si no te gustó, bueno, pues no le des like. Y nos vemos en el siguiente video Chao Nos Bye. vemos